Sasaki Kojiro fue un espadachín japonés recordado no por sus habilidades, sino por su muerte. ¿Y qué tiene que ver eso con este canal? Bueno, simple. Al igual que Kojiro existen obras, franquicias completas, marcadas por un momento vergonzoso. Y para el colmo, estas son mis franquicias favoritas. Pero no me quedaré de brazos cruzados, aunque tenga que hacer un libreto de 5 páginas, no importa. Aunque tenga que subir videos todos los sábados cuando pueda, no importa, nada de eso importa. Si puedo darte a conocer algo o recordarte, si ya lo has visto, una franquicia que merece mayor atención. Todo eso bajo un estandarte. Collero.